Hoy nos toca entrevista, tenemos eh, a una persona, a un gran amigo, un gran maestro Un querido profesor, el maestro Artus Chávez Muy buenas tardes, querido maestro Javier, ¿cómo estás? Contento de estar aquí con ustedes Pues aquí estamos, también le damos la bienvenida a mi compañero Israel Rodríguez que nos está... estamos... Lo tenemos aquí al lado este... Platícanos un poco, ¿qué es La Piara, profe? ¿y cuándo se fundó? La piedra es mi compañero de teatro, somos tres bueno, ahora somos como cuatro, pero en, en general empezamos siendo tres, que somos Madeleine Sierra, Fernando Córdoba y yo. Y nosotros nos dimos cuenta que nos gustaba mucho hacer eh, teatro, eh, clown, pero con narrativa, ¿no? Porque normalmente el clown son rutinas separadas. Sí. Si tú vas al circo, por ejemplo, en el circo los payasos tienen un número de cinco minutos, de cuatro minutos, y luego viene en los trapecios, no sé qué. O en el cabaret también, o en, en el bodevil, en... antes en el teatro de carpa, ¿no? Son como números, rutinas de cinco minutos, sí. más o menos. Y nosotros lo que queríamos experimentar era el contar una historia, es decir, hacer un espectáculo de principio a fin, que tuviera un conflicto, que tuviera una resolución, eh, que tuviera un hilo narrativo, una historia, un argumento, una intriga, ¿Sí? Que la gente dijera cómo se va a resolver esto y todo hacerlo con el estilo de El Clown. Es decir, con la técnica del fracaso, de la estupidez, del sentido del ridículo eh, y todo sustentado por el placer. Es decir, salir a escena con mucho placer y con ganas de divertirte. Si, si no, no funciona. <risas> si no, no funciona la comedia. Eh, profe, ¿y eh, cómo se involucró en El Clown? Pues... La... ¿Y por qué no hacer otra cosa? No, pues de querer hacer otra cosa siempre quiero. <risa> pero fíjate que no es fácil. Una vez cuando, cuando el, el mundo del teatro te encasilla en algo, es difícil que te cambien de casilla. O sea, ahora yo soy como el clown y en eso me muevo, pero difícilmente me llamarían a hacer una obra más seria. Ahora, no sé si me gustaría, ¿eh? creo que ahora más bien me gusta lo que yo hago. Pero ahorita te cuento más de eso. Me involucré en el clown porque en 1996... ...que yo estaba estudiando el cuarto semestre en la universidad... ...vino a México el circo Ringling Brothers and Burnham and Bailey. Un circo, el cual acaba de ser este... Están a punto de a cerrar. Punto de cerrar. Sí. No sabes la tristeza. Bueno, el chiste es que en esa época nunca había venido a México... ...o, o sí había venido, pero no, no había venido como en 50 años... ...y eh, las tiendas Sears eran mm -hmm. los eh, patrocinadores entonces un día que mi mamá así de, vamos a hacer, sí, yo, eso, me choca compañera, mi mamá, sí, las tiendas, no. sí, es lo peor, porque te tardas vamos horas. Al exact, sí, vamos Exacto, no, sí, no no. no, no, no, no, no, no, tengo dentista. Bueno, pues fuimos y vimos los pósters del, del Ringling y yo me quedé impactado por los payasos, porque me di cuenta que eran personajes. O sea, estábamos acostumbrados en México a los payasitos de peluca china. Sí. nariz y zapatos pero que no tenían un desarrollo de un personaje y estos eran personajes entonces me, me, me impactó y dije por favor tenemos que ir y eh, en esa época había una la oportunidad de llegar antes de que empezara el show y podías estar en la pista con los artistas y conocerlos Entonces llegamos temprano me tocó conocer una de las payasas y me dijo que tenían una escuela de payasos y que iban a hacer audiciones en méxico Oh. Entonces fui, de hecho fui con Madeleine, la que es de contar? mi compañía, ah, fuimos sí. juntos, somos amigos desde hace siglos, veinte y tantos años, fuimos juntos y nos quedamos, entonces eh, fuimos becados por el circo para estudiar con ellos dos meses en, en, en Estados Unidos y luego nos ofrecieron un, un trabajo en el circo, entonces me fui de gira con el circo, de, en un tren con los elefantes y los animales y todo, <risa> una de época película. muy romántica así de película. Sí. Sí. Y así es como me involucré, entonces este desde entonces es lo que he estado estudiando, lo que he estado perfeccionando, lo que he estado enseñando y lo que ejerzo también en escena. Y muy bien, uno de los mejores clowns que existen en nuestro país. Pues Se hace lo que se puede. <risa> bueno, este profesor, una pregunta, ¿qué es para usted el impacto social? Por pues medio el, de las artes, claro. Sí, pues el impacto social es… Eh, la forma en la que los que hacemos algún tipo de actividad artística o educativa o incluso deportiva, eh, procuramos que esto no solo se quede en, en el hecho en sí, sino que realmente sirva para, para hacer crecer y mejorar nuestra sociedad, sino para qué lo hacemos. ¿No? O sea, hay artistas que hacen las cosas por ego. O hay artistas que hacen las hacerlas. cosas. O por vender, ¿no? Pero o por comprobar un requisito, por un requisito, ¿no? Claro, y creo que lo que deberíamos formar en nuestros jóvenes y en la gente es que todo lo que hagamos como sociedad, ya sea que seamos artistas o que seamos abogados o médicos o lo que sea, sea realmente en pro de que como comunidad y como país y como sociedad y como humanidad crezcamos y vayamos hacia adelante. Mejoremos. Porque si vamos en retroceso, está muy difícil, está más cabrón. Pues sí, este, un poco vamos. ¿Cuáles son los retos de director de Teatro Clown a una puesta en escena más convencional? Pues mira, cuando tú tomas un texto, una obra de un dramaturgo, la obra ya está escrita. Sí. Ya sabes cómo empieza, ¿no? cuál es el conflicto y cómo termina. Eh, tratas de buscar a los actores que más se parezcan a esos personajes Y que sean buenos actores Y montas para contar esa historia que a alguien más se le ocurrió Pero cuando haces eh, Teatro Clown como, como lo hacemos nosotros en La Piera Y que lo ha he hecho ahora con ustedes en, en la compañía de teatro penitenciario externa eh, Pues nos metemos a, a un mundo donde no existe nada, o sea, el primer día de ensayos no teníamos nada, no sabíamos ni de qué se iba a tratar, ni ¿Qué, a ni qué íbamos a hacer, ni nada. Creo que lo único que sabíamos era que lo íbamos a hacer juntos y que tenía que ser comedia, porque es a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces, obviamente, no esperarían que yo les montara un tragedión loco, ¿no? Y es muy importante para el director y para los intérpretes Estar muy receptivos y ver de qué se va a tratar este show. Yo siempre digo, el, el show se nos revela ante los ojos, ¿no? La, la obra se, se va escribiendo sola. Y un poco creo que es lo que pasó. Cuando estábamos platicando, nosotros, me acuerdo que pues, ustedes me contaban sus historias, yo les contaba las mías, hablamos, ¿de hablamos, acuerdas? Mare nos contaba de cuando nadaba en un ojo de agua con su agua, abuelo. Es este... Hablamos de la familia, de los hijos, de los sueños, de tantas cosas. Y algo de lo que descubrimos juntos es que ustedes, habiendo vivido en una prisión... O sea, por un lado está, pues, obviamente la parte de vivir en una prisión. Pero por otro lado nos dimos cuenta que era como vivir adentro de una oficina de gobierno. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, que es el lugar más burócrata del mundo. Y que, que es vivir en un lugar así durante 15, 16, 17 años, donde todo el día estás metido en una oficina de gobierno en un mundo que es completamente burocrático y completamente corrupto. Sí. Entonces dijimos, bueno, a ver, si, si, es, si este tema lo manejamos tan bien, ¿por qué no hacemos un espectáculo donde se abre de la burocracia, de la oficina de gobierno y de la corrupción? Y así fue que surgió la mordida. no Entonces, es muy padre porque parte de, de las vivencias de ustedes como actores, como intérpretes, como artistas, de las mías también, porque pues yo también he estado en una oficina de gobierno y me he enfrentado a los trámites, y porque vivo en este país. Sí, yo creo que todos, yo creo que todos, no, no hay gente que no se salve de, de, de la mordida. ¿no? Nadie, nadie. De hecho, yo solo he dado una vez mordida en mi vida. Fue la primera vez que saqué una licencia. ¿La primera y la última? La primera y la última. ¿Cuándo fue su Bueno, me acuerdo, imagínate, tenía 16 años, yo creo que... Pero lo que es interesante es que en esa época... Ni siquiera te cuestionabas, ¿me entiendes? O sea, no, todos Era muy normal. Era muy era así, normal. Sí, sí, todos aceptábamos que para sacar tu primera licencia tenías que dar mordida. No porque si no, el examen no sé qué, no sé cuánto. Después de eso, yo recapacité y me di cuenta que yo no quería ser así. Y de hecho, a la hora de hacer el servicio militar, todos mis compañeros dieron mordida. Para no marchar. Para no marchar. Y yo dije, yo no voy a dar mordida. Y como dije, yo no voy a dar mordida, marché. Ah, se si fue a marchar, le pusieron sí. su blanca. Me tocó la blanca. Pero, a final de cuentas, siento que es en el día a día donde nosotros vamos construyendo nuestra realidad. Entonces, tú puedes decidir dar mordida para no marchar, o puedes decidir marchar. ¿Sí, le doy? ¿Sí? ¿Sí? A ver, La, por favor, licenciado. Sí, pasa. <risa> ya ven qué fácil es. <risa> Para... Pues hablábamos de que eh, cuando hacemos el trabajo que nosotros hacemos de, de escribir un show juntos, pues una vez que decidimos el tema, luego decidimos quién va, quién va a ser más o menos qué papel, o sea, quién es el protagonista, quién es el antagonista y cuáles son las fuerzas que, que jalan hacia un lado o hacia otro. En este caso, es el personaje de Israel, que es, o, bueno, o Ismael también, que, que comparten el papel, que es un ciudadano común y corriente, con buenas intenciones, que quiere abrir un negocio que viene a enfrentarse al jefe de los villanos, que eres tú, Javier, no este poniéndole todas las trabas del mundo, ayudado por tu secretario y por el, el, el super multiusos, es decir, el, milusos. El, el milusos que es el chaparro, y, y tratan de pues, de ponerle todas las trabas, ¿no? y lo van orillando hasta pues básicamente tenerlo atrapado con esposas y a punto de ir a la cárcel por una serie de cosas que no cometió la realidad. la realidad. Eso sí, eso sí se ve mucho. este Profesor, ¿por qué decidió trabajar con la compañía de teatro penitenciario externo? Ah, pues primero porque es un proyecto en el que creo muchísimo. Es, eh, cuando lo vi por primera vez, que me tocó ver Ricardo III, hace como, yo creo que cinco o seis años, ya ni me acuerdo. Me, me quedé impresionado. Es un trabajo muy verdadero, muy sincero, que tiene mucho poder, tiene mucha verdad, que es muy político. O sea, en, en la cartelera de, de, de teatro del mundo puedes ver teatro muy comercial, puedes ver este, directores muy egocéntricos, pero ver algo que está vivo es muy, difícil. es muy difícil. Y yo creo que el trabajo que hace la compañía de teatro penitenciario está vivo. Y de ahí, pues bueno, surgió que nos dimos un curso y de ahí nos hemos estado yendo con la Piara a varias de las prisiones, de, fuimos a Zumpango, fuimos, ustedes nos llevaron a San Fernando dos veces. Y pues es un placer, o sea, es un placer eh, pues, trabajar con ustedes porque siempre es divertido, es fácil, es, eh, es un reto para nosotros, nos hace crecer. Y cuando Itar y, y José Carlos me, me platicaron de esta idea de trabajar con ustedes, inmediatamente dije que sí, pues, o sea, qué padre, qué gusto. que y aparte mucho cariño, ¿no? Eso también sí. es Ay, importante. Para eso les puedo mandar. <risa> eh, Hay una cierta diferencia entre el espectador eh, convencional, que, es decir, eh, entre comillas, que es de la calle, al que es de la cárcel. Sí, totalmente. La primera vez que fuimos a San Fernando, eh, con guerra, estábamos aterrados. O sea, aterrados porque no sabíamos cómo nos iban a recibir. De entrada, el espectáculo es en inglés, ¿se acuerdan? Sí. Y dijimos, no, no hay que traducirlo, sí lo van a entender. Y bien, empezó la función y vimos que no lo estaban entendiendo. Entonces, Y, a, y aparte que ellos tenían un, una barrera, ¿no? Tenían una onda como de... El que se ría es... lo golpeamos, sí, ¿no? Algo así. Ay, ¿no? No, no, no, la, nos las vimos negras. Pero bueno, ya adentro ya dijimos, bueno, ya, o sea, vamos a divertirnos. Empezamos a traducir simultáneamente, ¿se acuerdan? Que, que de repente cambiamos al español sí. y parecíamos este, Canal 5 con sí. traducción súper <risa> chafa, simultánea. Eh, sí, porque era un público que tenía muchas resistencias. Y luego ya empezó a ser más fácil. Como que la primera vez fue muy difícil, pero luego fue más fácil. Ya, fíjate que ya lo habíamos hecho antes, ¿eh? cuando, cuando yo estudiaba en Libero, porque sí, algún momento antes de estudiar teatro me equivoqué, me fui a Libero a estudiar comunicación dos años, eh, en el grupo de teatro, que era lo que realmente me gustaba, nos llevaban mucho, fuimos, no me acuerdo qué penitenciarías, de la que más me acuerdo es de Almoloya, por en el ejemplo, Estado el Estado de México, fuimos a Almoloya con otras obras, pero eran obras muy aburridas. <risa> Hay de todo. Hay de todo, pero eso importa, eso importa. Es que si te quieres comunicar con la gente, de entrada la, la tienes que hacer reír. Sí. La risa nos acerca como personas. Este, en el, una pregunta, profesor. En el contexto político y social en el que se encuentra la ciudad, uh -huh. ¿por qué comunicarnos con los espectadores desde la comedia? Pues justo por esto, porque nos acerca como personas y porque cuando tú tienes un problema muy grave, ¿no? por ejemplo, el problema que tenemos de corrupción, que es el tema que nosotros tocamos, y lo, lo tratas a través del humor, de entrada lo haces ligero. Y como lo haces ligero, te es más fácil comunicarte con, con ese problema. O sea, porque no lo estás viendo pesado, sino lo estás viendo con ligereza. Entonces, en el momento te ríes, pero ya que te vas a tu casa, ya que estás en otra cosa, tu mente empieza a trabajar y empiezas a reflexionar sobre lo que estabas viendo con mayor profundidad. O sea, la comedia en el momento nos distancia del problema y una vez que, lo, que nos distancia lo podemos ver con perspectiva. Sí. La comedia desde los tiempos de Molière siempre ha sido un... No, desde antes, desde Aristófanes. Es, es, es una herramienta de de denuncia, es una herramienta de castigar la villanía, de castigar los defectos humanos, de castigar la pereza, eh, es un arma muy poderosa. O sea, que creo que últimamente la hemos visto como que, ay, la comedia es muy superficial, ¿no? Porque esa es un poco la comedia de la televisión, sí. pero la comedia es muy Era profunda. A lo que mucha gente está acostumbrada. Exacto. Sí. Pues muy profunda. Ustedes lo han visto con el público de La Mordida, ¿no? Sí. O se les mueve cosas muy importantes, ver sí. la frustración que lleva este pobre personaje del ciudadano y que no hay solución. No, no, inclusive eh, Israel hace la pregunta, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué otra salida hay? Y nadie sabe. Nadie sabe, se quedan callados y sí, en, en verdad pues yo no, no creo que haya salida para eso. ¿Por qué? Porque es tu necesidad lo que no Simplemente juegan con tu necesidad Pero tiene que haber una salida de eso Tiene que haber tiene que haber un cambio Y yo creo que eso es resistir Tenemos que resistirnos todos Porque no es que exista la... la o sea, la, la, la corrupción no es un ente multiforme que no se puede si no No, somos nosotros, somos la corrupción Exacto, nosotros mismos la, la formamos Exacto. Exacto Chan chan chan. <risa> ¿Algo más, Israel, que quieras? Pues... pues... Durante el proceso de esta puesta en escena de la Mordida, eh, ¿para usted, maestro, ha sido fácil trabajar con esos actores? Sí, sí por supuesto. Es, eh, fíjate, es un lujo tener para ensayar el teatro donde se va a hacer la función, ¿no? porque nosotros como este es su lugar, la caja negra es de ustedes, pues podemos ensayar allá abajo. Eh, todo lo que hemos pedido, solicitado, ustedes lo han construido, lo han conseguido todos los horarios de ensayo los han tenido disponibles, solamente un par de veces que se tuvo que cancelar porque se fueron a dar función a Santa Marta. O sea, Cosa que no cualquier compañía lo hace. No, es un lujo. O sea, sí. siempre para montar una obra tienes que rentar un salón de ensayos. O sea, y luego todos los actores... Cuando, ustedes como son una compañía, es más fácil porque están contenidos dentro de este espacio. Por ejemplo, para la obra de Radio Roma 2, que, que hicimos el año pasado en el Foro Shakespeare, con los ocho actores que teníamos, porque había dos alternantes, era un rollo con los horarios, porque tienen otros proyectos de, de, de tele, de no sé qué, de no sé cuánto, o sea, es una lucha constante contra el sistema, pero una compañía que está conformada es un lujo, porque crece y se desarrolla junta, y porque tiene todas las condiciones para crear... Eh, porque hay un sentido de pertenencia. Eso es muy importante. Yo, yo una vez traté de trabajar como trabajamos con, con ustedes y como yo trabajo con Fernando y Madeleine, traté de trabajar con otros actores que yo contraté y que dijimos vamos a hacer un espectáculo con esta metodología de escribir el espectáculo de pie, ¿no? Fue imposible. Porque para ellos esto era una chamba, eso era un trabajo, era, era un, un papel más... Sí. Y con nosotros funciona, con la piara y con ustedes, porque hay un sentido de pertenencia. Es decir, el espectáculo es tuyo, te pertenece a ti. No eres un actor con una chamba. Eres el creador de una historia, de un personaje, de una trama. Y es tuya, te pertenece. Y eso, eso es invaluable. Eso sí. Eh, bueno, también esto que estamos escuchando es, es también lo que queremos compartir en El Espectador, que... Cada quien toma sus decisiones y mm. que somos uno, a la vez como compañía. Mm. Eh, ¿Usted en el proceso que ha tenido con la compañía de teatro penitenciario, no solamente externa, sino también interna, mm -hmm. ¿ha logrado visualizar el crecimiento de la compañía? Claro. Sí, por supuesto. Pues, digo, de entrada tienen más espectáculos que antes, ¿no? Vamos por otro. llevan por más... <risa> Eh, creo que ya se solidificó, el, el público ya lo reconoce, ya sabe quiénes son. Creo que es menos difícil conseguir audiencia, ¿no? Para, digo, siempre es una chamba, pero eh, los hemos visto crecer en los medios de comunicación. O sea, la gente sabe que existe este proyecto. Tanto que, por ejemplo, esta semana llevamos un grupo de extranjeros a, a visitar Santa Marta, ¿no? Y a ver Ricardo III. Sí. Es porque es relevante, es relevante, es único, es... No es único en el mundo, pero es de los pocos que existen en el mundo. Y creo que el, el, el esquema que, que tenemos, que aparte parte de la buena voluntad de las personas, ¿no? O sea, sí. empezó por Itari diciendo, por <risas> yo quiero resolver este asunto porque me interesa. Y eso no tenemos como país. Y es a donde tenemos que ir, que todos digamos, yo voy a barrer mi calle, yo no voy a dar mordida. Y sin esperar nada cambio. Claro, yo sí. no me voy a meter en la fila. Yo no, o sea, Pero hay que cambiar esa actitud. Nos va a costar mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos lo estamos intentando. intentando. ¿no? Ya, para terminar, Dígame. sus próximos proyectos, ¿cuáles son? Eh, bueno, actualmente estamos en temporada en el Foro Shakespeare con la obra de Bottom. Buenísima obra, yo lo he visto cuatro veces. Súper <risa> recomendable. Estamos los domingos a la una. Eh, voy a empezar a actuar en una serie de televisión. Es la primera vez en mi vida que me sucede, estoy contento, Venga, quiero, bueno, quiero pues probar sabes. otras cosas. Y planeando para el año que entra, tenemos ahí una obra eh, que me ha costado trabajo sacar adelante, pero ahí voy. Es una obra inglesa sobre el primer grupo de, de habitantes que llegó a poblar Australia, que todos serán o prisioneros o oficiales. ¿No? y que una vez que llegan ahí que tenían, pues imagínate, aparte en 1700, la concepción del humano y del crimen y de la maldad y de la bondad, había una relación terrible e infernal entre ellos, uno de ellos dice, ¿y si hacemos una obra de teatro? ¿No? Entonces, ante la resistencia de, de los oficiales más conservadores, se decide hacer esta obra de teatro con... con con los hombres y mujeres que estaban cumpliendo sentencia y justo se empieza a dar lo que se da aquí con la compañía de Teatro Penitenciario que los seres humanos se transforman al estar en contacto con el arte, con el trabajo en equipo, con la belleza con, con, con la literatura, con, con, con lo bonito que es ser humano, caray y eh, es una obra bellísima para un elenco grande por eso me ha costado trabajo producirla de 12 actores este, entre los que están considerados ustedes Muchísimas gracias <risa> <risa> Y pues nada, producir esa obra El año que entra la vamos a tener en cartelera Estoy seguro, vamos a hacer todo para Venga, que suceda Venga profesor eh, Algo más que quiera agregar pues nada, vengan a conocer el 77, es un lugar muy especial, es un lugar para todos Y todo es gratuito <risa> Todo es gratuito y hay de todo, hay eh, cuestiones ecológicas, artísticas, pintura, literatura, pláticas. El libro, pláticas todo. Proyecciones. Y que también pueden venir a ensayar Claro, también pueden venir a ensayar, sí, sí, a presentar sí. sus espectáculos si usted eh, tiene un grupo de teatro, una banda de, de música que no tenga dónde ensayar, nosotros aquí, ve, acérquese con nosotros aquí el Centro Cultural 77, nosotros les facilitamos el espacio a cambio de que No le vamos a cobrar, no le vamos a cobrar en efectivo sino tiene que presentar algo para la comunidad de aquí de la Colonia Juárez y de sus alrededores. Eh... Si no, con el cuerpo. <risa> cuerpo mático también. No, eso ¿A no, eso, eso tiene no. Tiene que eh? aventar el tiro, no se preocupe. <risa> bueno, despedimos este programa, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, está gran? bien, este... Informando. Informando <ríe> Profesor, muchísimas gracias. Igualmente a ustedes, gracias por Le a nuestras redes sociales, en el Facebook estamos como compañía de teatro penitenciario. En el Twitter, arroba CIA sí, Teatro Penny. Y para que conozcan nuestro trabajo en la, en la penitenciaria de Santa Marta Catitla, el correo es teatroyprision.com, los esperamos aquí en el Centro Cultural. Y nuevamente decir que, ¿dónde queda el 77? En calle Abraham González, número 77, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, a tres, a tres cuadras del metro Cuauhtémoc de la línea Rosa, estamos muy cerquita. Si se pierden, márquenos y nosotros vamos por usted. Eh, muchísimas gracias y recuerde que en la vida en la calle no va solo... La delincuencia anda disfrazada hasta de policía. Gracias.